Ya sabemos mucho del virus, aunque algunos no se enteran. Pero aquí sí, se transmite por el aire. ¡La ventilación importa! La limpieza importa. Los síntomas pueden ser muchísimos. No es lo mismo aislar que confinar. No es lo mismo prevenir que curar. No vamos a bajar la guardia. No vamos a pensar que no será nada o una simple fiebre. Nos lo tomamos en serio. Siempre lo hacemos. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero ahora, mejor. Va a ser complicado controlar los abrazos. Va a ser un campamento rarísimo. Pero hay que sacarlo adelante porque estas experiencias te marcan. Y tú no vuelves igual que te has ido. Entonces, tú te vas de campamento y eso te cambia, estás empatizando, eres más humano, convives con las manías de, de los otros y tienes que, que tolerarlas. Y, al, y en realidad lo que haces es que valoras muchísimo más la gente buena que tienes cerca. Entonces, pues será un campamento que tengas que estar con el gel hidroalcohólico, con el termómetro, con la mascarilla, la distancia de seguridad. Pero es que no podemos estar otros años sin compartir todo ese tipo de cosas. Así que, campamento seguro, sí pero campamento de scout también. Antes, en mitad de un campamento, había una fiebre y nosotros no nos preocupábamos. Cuidábamos y se pasaba. Este año vamos a estar muy alerta, mucho más que antes. Y no nos preocupa, porque sabemos que lo podemos hacer y lo hacemos bien. No dudéis que nos vamos a lavar las manos, porque otra cosa no, pero este año y el pasado bien que nos hemos lavado las manos. Nosotros estamos convencidos de que lo vamos a hacer genial de hecho, os digo una cosa mira ya estamos preparados